Estoy cómodo cuando salgo, no soy como los demás destaco, o si me siento como hidalgo, en mi camino creo atrás. <risas> Soy el chico más querido del cartel Enmascarado si casa de papel Los envidiosos están en la cárcel De La Paz yo tengo un premio Nobel Pero estoy un poco avergonzado La gente calla cuando yo hablo Ya no puedo más, me quieren demasiado De tanto amor Leo está cansado en esta ciudad Leo mucho te quiero Leo mucho te quiero genial. ya no puedo más me quere demasiado me quieren demasiado es tan difícil ser genial me he acostumbrado genial. a ello porque yo soy tan especial me llaman Leo el magnífico pero no soy Zine, Zine, Zidane entiendes que somos iguales. Cuando me ven, las chicas se vuelven locas. Hay saliva en el borde de tu boca, como un pirata corazón de roca. Ya ha terminado, abro una coca. Ya no puedo más, me quieren demasiado. De tonto amor, Leo está cansado. Yo soy cansado. En esta ciudad, Leo, mucho te quiero. Ya no puedo más, me quieren demasiado Me quieren demasiado